Hola, hola, bueno, bienvenidos a nuestro canal de, de YouTube GC de Nutrición Deportiva y sobre todo hoy vamos a hablar de un tema súper importante que todo el mundo conoce, pero a veces no se le da la, la importancia suficiente eh, ya que una mala planificación en la cena previa a una carrera, competición, partido, pues puede ser eh, nefasto, sobre todo porque la fatiga va a aparecer de forma muy, muy rápida no vamos a poder rendir al máximo nivel y al final malos eh, resultados y sobre todo no vamos a disfrutar de nuestro, de nuestro deporte favorito. Entonces muy importante eh, que conozcáis qué es el glucógeno, ¿vale? El glucógeno es cómo almacena el cuerpo la, la glucosa, sobre todo comentaros que hay dos depósitos, uno en, a nivel muscular y otro a nivel hepático, es decir, en, en el hígado. El glucógeno muscular fundamentalmente eh, está distribuido por todo el cuerpo, pero sobre todo en las piernas, en los cuádriceps es donde está el mayor almacén y luego el glucógeno hepático se encarga de eh, nutrir el cerebro para que podamos ac hacer acciones de concentración, como es hablar, como es hacer un gesto técnico, pedalear o correr. ¿Vale? Pero si queremos correr más rápido, sprintar más rápido o simplemente eh, subir un puerto con la bici, eh, lo más importante es que conozcáis que esa eh, energía procede del glucógeno muscular. ¿Sí? Entonces, muchas veces sabemos que hay que cenar arroz pasta, pero no sabemos cuánto, no sabemos qué cantidad. Entonces, sobre todo, eh, en el nivel que, que estáis muchos de vosotros, que al final hacéis distancias muy largas, jugáis alta intensidad y competís eh, de forma muy, muy seguida, la planificación de lo en, en el día o los dos días previos es fundamental. ¿vale? Sobre todo, hay que centrarse en todas las comidas previas a esa tirada larga o a esa carrera. Es decir, no podemos solo comer hidrato en la comida y en la cena en el día previo, sino que el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena... Tiene que ser rica en hidratos de carbono. Entonces ahora sobre todo las consideraciones en esa, en esa recarga es que sea bajo en fibra ya que si metemos mucha fibra en esa recarga de glucógeno la fibra nos va a saciar. Si nos va a saciar sobre todo vamos a evitar comer, no vamos a tener hambre básicamente con lo cual no vamos a poder ingerir toda la cantidad que necesitamos para llenar ese depósito. Otro aspecto fundamental es la hidratación, ya que para que se asimile el glucógeno también es importante hidratarnos, preferiblemente con, con agua, con infusiones, caldos, eh, zumo, incluso sales minerales también, que al final nos van a aportar sodio para retener más líquidos y mejorar nuestro estado de hidratación y también para asimilar el, el, el glucógeno. Sí, sobre todo piensa en esas 5 o 6 comidas que deberíamos hacer y eh, analiza un poco cómo es tu plan nutricional en esa recarga. Sobre todo el desayuno previo eh, a la recarga de, o a la competición, es decir, el desayuno del día anterior tiene que contener pues, muchos cereales, eh, fruta, sobre todo quitar la piel, como hemos comentado en algún otro vídeo, rico en miel, eh, rico en, en, en zumo también, podemos meter ahí una buena cantidad de, de hidratos, los almuerzos, pues podemos comer pan, yogur con cereales, podemos meter fruta, incluso podemos meter un, un bol con arroz, pasta la comida sobre todo pues ya lo sabemos, arroz, pasta, pan, patata, preferiblemente evitar legumbre y sus versiones integrales, es decir, el arroz, la pasta y el pan evitable o evitar que sea, que sea integral, ya lo tomaremos integral entre semana porque es súper saludable pero en la recarga vamos a intentar evitar que sea eh, rico en fibra y luego la merienda podría ser el mismo esquema, que el desayuno y que el almuerzo, incluso también podemos hacer como dos meriendas. La segunda merienda la podríamos hacer con textura líquida, sobre todo eh, con un carboloader que, o un recovery, que al final tiene una gran cantidad de hidrato de carbono y nos ayudaría a reponer el glucógeno muscular. Y luego la escena sería el mismo esquema que la, que la comida, arroz, pasta, pan, patata, quinoa, cuscús, eh, algún caldo, algún consome también pues para mejorar el estado de hidratación, es decir, todo eso son estrategias que nos van a ayudar a reponer o a llenar ese depósito de energía es como llenar nuestro tanque de gasolina del coche cuando el día siguiente vamos a hacer un viaje de muchas horas con lo cual muy importante que planifiques si te vas a cenar por ahí porque tienes cena con la pareja con los amigos o con la familia sobre todo busca un, una pizzería busca un restaurante italiano en el cual puedas cenar pasta o si vas a cenar arroz estaría genial y en el caso de que sea una cena de picoteo o de tapas tipo setia, frigueros, o algo con huevo, gamba y gulas, por ejemplo, eh, tu única opción en ese caso sería eh, comer pan. O sea que deja el restaurante sin pan, vacía todas las todas las cestas que veas por ahí de pan y digamos que tu bonus de hidrato de carbono lo, lo vas a meter solo con el, con el pan, con lo cual digamos de esa forma... No rechazarías el salir a cenar por ahí, disfrutarías de, de con tu gente, pero sobre todo evita el alcohol, evita meter una chisque con un cura de chocolate por su gran contenido graso y sobre todo busca esos alimentos ricos en hidratos de carbono que hemos, que hemos comentado. Así que con esos tips tendremos una recarga de glucógeno hecha de perfecta y sobre todo si quieres más información eh, acerca de cómo planificarla con más detalle puedes eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en GC Nutrición Deportiva, escribirnos, preguntarnos, ya que también hacemos estudios de composición corporal en la cual determinamos cuánta masa muscular eh, tenéis y en función de vuestro músculo sabemos cuántos gramos o litros de gasolina caben en vuestros músculos. Es decir, esto es un menú que he comentado muy genérico, pero si lo queremos hacer un poquito más personalizado y más adaptado a vosotros, muy importante. Eh, que os pongáis en contacto con nosotros, sobre todo para planificarlo al mega detalle y sobre todo eh, ir al gramo, porque al final es fundamental cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad. Así que cualquier duda nos preguntáis y nos vemos en el siguiente vídeo.